¡Hola! ¿Cómo Leonardo? estás? ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Yo te sé! estás quedando? Oye, si necesitas te puedes quedar en mi casa, ¿eh? Si necesitas te puedes venir a mi casa, ¿no? Oh. ¿pero di algo? Ah, sí, sí, claro Tienes la puerta abierta, ¿vale? Yo estoy en mi habitación haciendo cosillas ¿Cosillas? Estoy en mi habitación haciendo cosillas oh, ¡Hola! ¿Cómo? ¿Quieres que te estrellen los huevos? Ah, oh, ah. Ay, perdón, lo que pasa es que todo lo que tú dices suena como tan porno Puede ser por la voz española, no sé ¿Tonterías dices? Debes abrirla toda para que se ponga caliente? ¿Para que se ponga caliente? Ah, ah, ah. ¿Vale? Sí, ya Ay, mira, se los el que te vamos a ver. Vale, pero ponlo grande <risa> Venga, ¿es de Actosa? Sí. Uy, si sí, es que la otra me cae muy mal. A mí, en cambio, me encanta entera. Perdón. Ya estoy perdón, perdón. alta de tu mente sucia. ¡Eres un cuadro! ¡Mira cómo me has salpicado entera! <risa>